¿Sabías que la nueva app de Guardianes de la Naturaleza te sirve para resolver las misiones que hay en las postas? Primero, descárgala. Completa tu credencial de guardián. Encontrá las postas mientras recorres el bioparque. Y resolvé las misiones que hay en cada una de ellas. Tienen juegos de realidad aumentada donde vas a poder aprender jugando. ¡Te esperamos! El planeta necesita más Guardianes de la Naturaleza.